bueno lo primero que vamos a hacer es tomar un vaso plástico y con la ayuda de un cuchillo como este le vamos a abrir un agujero acá con mucho cuidado, no se vayan a exceder bueno cuando ya tengamos el agujero hecho de esta manera lo que vamos a hacer es tomar un poco de hielo seco y lo vamos a colocar dentro de nuestro de nuestro vasito luego vamos a tomar un trozo de vinipel Y lo vamos a cortar utilizando unas tijeras. De esta manera. Y luego vamos a colocarlo de esta manera acá. En este lado. Finalmente vamos a tomar una banda elástica como esta y vamos a colocarla asegurando el vinipel de esta manera. de esta manera bueno ahora lo que voy a hacer es echarle un poco de agua agregarle un poco de agua no mucha y podemos darle golpecitos a este costado como pueden ver Para agregarle más humo le colocamos más agua. El reacción va a ser mayor, podemos taparlo. No, antes no, no se puede tapar. Pero si, sí, botamos más. Como pueden ver, bota bastante. Como pueden ver, sale disparado. Según...